Ahora sí, si estoy grabando la partida. La editaré en la semana porque estoy muerto. Mañana me levanto a las 5 de la mañana. Es temprano. Ya. Trabajo. ¿En qué? Soy conductor de maquinaria pesada Aunque ayer estuve cocinando, que es otra de las cosas que... Bueno... Bienvenidos Al Masra pues... Explorar, saquear y asegurar información a Os dará acceso a más objetivos y misiones Esperad ¿eh? resistencia de las fuerzas locales Y ojo a los mercenarios por no enemigos en el aeropuerto y por ahí, en el aeródromo. Sí, bueno. nuevo aquí Me meten, me meten, me meten. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí. Me ha me baja Baja, baja, baja. Me ha matado también. ¡No! Ultra uno detectamos una actividad en la zona, mucho ojo. No. Cago día Vale, di a los dos. Oh, eh. Le di a los dos, pero no voy a poder subir. Eh. Voy a poner un coche atravesado. Me están dando. No te mueras. Te tengo. Vamos. Voy a atravesar el coche. Uno está acercándose. Me voy al coche cerca cerca cerca, cerca cerca no no no no está el enfrente. Está enfrente, está enfrente. Sí. A ver. no no a no a no no no, no. Está está eh, amigos, amigos, amigos, amigos, equipos, amigos, ah, equipo? amigos, equipo, españoles, venga, amigos, amigos, amigos, venga, amigos, vale, Venga, revive ese. ¿cómo amigos, Vale, amigos, un Dame vida. Los emigradores de vuestra zona buscan compañeros. No me mates. Dale para unirte. Yo no te he matado. No lo he matado. O sea, somos tú solos. Ah, no me, me he matado. Sí, sí, sí. Hay otro. ¿eh? No, no, Ultra 1, ¿Es que tenéis espera. una chapa. Ese pelotón enemigo está que por vosotros. Estad atentos. ¿Qué pasa? No se va a poner. Había matado, eh. Buah, macho. Ultra 1, hay gente. Me, me han matado, ¿eh? mira ahí arriba, ahí arriba. O sea, se ha, se ha salido, estás? o sea, directamente. No, no, me ha metido un tiro en la, la, la, la, la, la cabeza, la verdad, no me ha salido. Sí, no, más eh. arrastrándote. Yo estaba aquí arrastrándote, he intentado darle, pero no me salía para unirse. Y le he dado yo para invitarlo, pero... Allí, eso Allí hay uno, mira, allí. Enemigo? Ahí hay un player. Vale. hay otro, contratos, y en estaciones de suministros. Lo dejé muy mal, ese player, ¿eh? ¡Nuevo aquí! yo creo que no sé esta vez hemos salido con las la partida empezada si empezado pero la partida lleva mucho retrato empezado no? Ah, acaba de empezar ¿Eh? acaba de empezar es, esto, es que ha sido raro porque ahí había otro allí detrás mira ¿Vamos, vamos, vamos allá que hemos salido nosotros y está bien usted ahí pegando tiros durante un momento, voy a quedarme aquí y voy a activar la, la torre otra vez. No sé si puede franco. es El jefe, el UAV regresa a la base. Manera. No veo un play. No, ah, no me lo cojo. Que te esquivan los, los botellos, que te, te esquivan las balas, que te esquivan todo A distancia y sí, todo A es que me está disparando para nada aquí por el lado Estación de suministros. ¿El player se escondió o se fue? Eh, ni idea, yo he enviado una invitación para el interior de la peña, pero. Sí, sí, sí, problema, lo no he enviado todo. Un trato. Me muevo ahí, aquí. Ahí está la cosa. Hostia, apunta a todo aquí, a, a todo el puente de una, a toda una. Bueno, vamos a ver este. ¿Tiene ahí a la cena, ¿o Ultra 1, hay un punto de actividad ¿Cose? en la zona. Permanecer alerta. No, esos es son pa' aquí Uy, se están disparando. Contamina enemigo aquí. A ver si quieres ir más para antes. Acá hay gente. Vamos. Me muevo, ¿Dónde? Me Me muevo, muevo aquí. Ah, vale. Se la activaron a ver, vamos. Atención, Ultra 1 El UAV vuelve a la base ay, ay, ay, Espera, espera, espera Que tan interesante Vamos a decir quién es que está aquí poniendo eso de ahí, ¿no? A ver, son soportillos ¿Han el coche o se lo han cargado? Vamos a ver, aquí en esta vale. Joder, vaya Cuidado, vaya el coche la, la caja se mueve, ¿eh? Sí, se mueve por eh. el. Movimiento enemigo. Que sí, no, no es el, ¿no? ah, sí, sí, el tren, ¿no? A ti Si Sí, el tren, coño. ¿Quieren ver quién es, quién está y quién no está? Tomen. ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ahí! V en Mira, hay jugadores, hay jugadores activo. A la izquierda hay jugadores. Aquí hay jugadores. Sí, sí, sí, sí. Bueno, les hablamos, el Cogerán tu. Cogerán tu U.A.V sin combustible, volvemos a la base ah, no dura nada, pero que me costó el U.A.V y no dura un segundo Están por aquí ¡Ah! Activar la acción Y ahora mismo sin en, si en el UAV estamos viendo las cajas. Ultra 1, hemos localizado sí, unas cajas de suministros que debéis asegurar. Bien. Objetivos en el mapa táctico. Disparo. Yo creo que estamos ahí dentro, ¿no? Ah. A, ver, la antena, a ver si sale. Estoy llegando. Sí, ¿Por aquí han pasado estas luces de ahí abajo. Sí, sí, estamos aquí. Preparados. A ver si pueden estar abajo. Abajo no, en el policial, en el suelo. Aquí, eh, aquí puede ser que estén... No ¿Dónde, dónde, dónde? Lo apagando. Vale, vale, vale Ya está aquí, está aquí Uno fuera Encontré unos suministros abiertos Coged lo que necesitéis y dirigíos a la siguiente zona Hay otro, hay otro por ahí Sí Está muy lejos Está aquí conmigo Vaya Arriba, muerto, muerto, muerto, está ahí. Movimiento corran, enemigo. Corran que se revive. Está por ahí. Tiene dos tiros y ¿Dónde está va? tumbado. Donde está la marca. Ahí se levantó. Cuidado que se levantó está ahí. Movimiento de enemigo. Atrás de las placas de hormigón. Atrás. Ahí. Me ahí. muevo aquí. Ahí está, ahí está, cuidado. Cuidado. Está en el bidón, en el bidón, en el... en el... en Bien, bien, bien, bien, los tengo. estoy eh! ¡Cayó! un caído aquí! ¡El grupo ha dado y, y muerto, hacho. ¡Perfecto! ¡Ahí arriba el bidón! Pero aquí hay otro... aquí hay otro de enemigo. arriba, eh ¡Ha saltado para alto, eh! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí los bidones, estos enemigos! Aquí estaba encima del el tío se ha ido por aquí, Habrá revivido. Ultra 1, habéis asegurado una caja de suministros, y a la siguiente ¿Qué está, está, aquí. Oye, ahí atrás me, me he muerto, a ver. Se ve que el bidón ese suelta ¿Está, ¡Ah! Su puta muerto. madre, ni malo eh, ¿Te están reviviendo o no, Betín? Pues no lo sé pero eh, si me veo, me veo. No, vacío de esto. ¿Dónde un misil? Son aquí adelante. A mí no sé lo que ha pasado, pero parece como no si me fuera quemado en el video ese tío. Eh, Ultra 1, contenido asegurado. Buen trabajo. Dice la misión que el equipo cayó entero. nuevo, aquí puedo tirar la torre. ¿eh? Ultra 1, uno, uno de tus colegas está desangrando. Necesita una reanimación. Qué no está reanimado? Que no sé ni dónde estoy. Que no aparezco. No, No, yo no veo el herido. No me aparece. Y si está marcando ¿Quién es que está caído, Pepín. Yo, pero sí, pero vamos. Uno, he caído se aquí, se a torre, pero doctor. El... Pero es raro que no aparezca. Sí, Hoy no podíamos coger dinero. Ahora... Torre. tirado? Sí, supuestamente sí. No, no me veo, pero. No no, se ha tirado, se ha tirado ha eh, eh, eh. tira, tira, tira. tira. ha caído, no, no se fuera un palo ¿Cachó? Sí, ya, ya, ya, ya. No, se ha tira no tira tira tirado un por aquí, aquí. Ah, ah, vale, estás aquí No estás salvarte Ah, está aquí, está ahí, está ahí, está ahí a salvarte, bueno, ya está, dale, vamos a hacer. No, no, no, si la cosa es de que ha sido muy raro, si me he muerto sin sí, te quema motivo. Ah, el fuego de hervidón, ¿no? Sí. vamos a ver. Un coche, un coche, coche, tenés cuidado. Aquí, ¿No aparece Pepín? No, no, ¿Eh, Jugadores, jugadores, jugadores, jugadores, jugadores. Allí, allí, allí. Da igual, tiradlos ustedes para adelante. Bueno. Ahora voy yo para allá, espérate, que ya lo vi Ah, están de entrada solinera. la soledad. no vi cuántos eran. Mira, mira, esta, esta, esta. Por, por la marca, azul. Azul. Vale, le voy a disparar, le voy a dar para como si fuera unirme, a ver lo que hace, a ver si me veo. yo estoy aquí, yo estoy cubriendo. Ah, sí, está ahí mi cuerpo. Idea? Por lo menos mi cuerpo dice que está ahí. A ver marquen donde dice que No marca nada, no marca nada, no vio a nadie. Se ha ido por todas las cara. Que tienen que estar dentro es creo que ¿Qué ¿Qué no, que no, que no, que no, que no, el coche aquí no, está no, que no, un no, no, que uno corriendo, pero no, que no, que no, que no, no, nada, no, nada. Pues vamos para no yo no no yo no no no no no no ahí vehículo marcado A ver si no no no no no no no no no no no no no no no no Nada no la no nada, no ¡Cogeado, gracias! ¿Quién está con una radio? ¿Policía? No, ah, yo que estoy en el trabajo. No, no, yo que estoy en el traba ah, ¿trabajo? Ah, trabajo. Ah, va, va, va. va. <risa> no, no, trabajo el eh... aeropuerto. ¿Dónde? En el aeropuerto de la base de rota. Ah, mira qué bueno. Militar, o sea. Dios, tío. Yo soy tirador. voy para ahí a ver si hay si hay equipo ahí tiene que haber player okay. ahí arriba supuestamente estoy están llamando a la salida tío. a ver, dónde dónde están? Que yo no veo Encima tuya en el bidón ese arriba eh oh tú, cómo estás subido ahí Coño por la escalera No te vas a saber que a mi, si te vas a sí, quemar quema. con el vidor Mira que te quema eh Te tienes que poner de lado Si, si, si Eh, acá Bolsa de blindaje aquí! Ahora se ha ahora se ha vamos a ver... Eh... Dios, Dios, Dios, Dios Que se ha quedado todo el rumba Que cabrón, ¿Qué es ella, tío, tío? Agáchate, agáchate Nada, no funciona Vete de ahí estás, vealo, allí te va a quemar tú Cosa más rara, coño Bueno, esta, si quieres coger, yo es lo que yo digo, pero raro Chiris, sí, más cerca de los juegos, ver. ¿eh? El arma de es esa la... red está fuera muy, muy. Sí, sí, que la flota que he es buena, pero lo que yo no sé es por qué coño. No se habrá bugueado, no sí. sé. Si no te estoy diciendo que yo no me acercado al fuego ni nada. Nada, que forma. Se ha quedado pillado ya está. Esto? Nada, deja, no deja, que no. Si no me acercaba al fuego, si es lo raro. No, Ahí está. Da igual. Cuando termine el contoso. Me están disparando. Y allá abajo hay un montón de vos. Yo necesito baño. No vayan, coño. Nada, nada, se ha quedado pillado. Les he comprado un, uno de estos. Cuidado, no te acerques a mí, si te va a quemar. Alguien puede venir. Pues sí, pero carito. que eso te das cuenta cuando. ¿El qué? Venga, vamos. A... Venga, bueno, este ya has requisito. perdido el arma, mamón. A ya está, no pasa nada. Aquí les decía el... Cuando termine, me, ah. me invita eh... Yo tengo tu arma, Manda si, huevo, traemos, si quieres te la devuelvo. Da igual, si no me no, si, no, si, voy Da igual, si yo tengo. Yo tengo otra loco. Si tengo el cajón lleno. Entonces tirarle para adelante palante ya está. Manda huevo. Si es lo que te te digo, da. si lo si, que ha caído el muñeco solo, sin. Sin motivo en puden, está adelantando viento, dirigidos a un ¿no? Bueno, ¿me vas a punto una extracción, o no? Sí ¿Hemos, ¿Hemos hecho alguna misión? ¿Pasaré con una misión? Sí, hecho nada, 3. ¿Sí? Vale, vale Vale eh. Pues ya está Gracias, vale, es que no sé por qué no me deja eh. no sé. ¿Cómo? El pues menos sí, que bien. lo podemos levantar. Sí, Cuidado que aquí hay un coche. Tenemos gente por aquí. Sí, ahí arriba por aquí. Hay gente. tiempo, ¿no? Ya ¿Eh? corrí, corrí, corrí, corrí, corrí, corrí, izquierda, la izquierda. uno nada más sí, era un... sí. Aparecí, Ahí estoy metido en el edificio si si si eso puta va a tirar más está escapado no está aquí está aquí está aquí necesito munición de calibre medio ultra 1 el objetivo era el contrabandista conocido como un navarro eso puta se ha escapado yo a la, la mano que le corre una bliga eso puta, puta. No, hasta allá estoy yo. Por aquí, por aquí. Oye, ahí va yo detrás, eh. Ha cogido. Ha cogido un. Hay un repunte de actividad en la zona. Permanece. Está aquí ya el cabrón. Yo, yo, yo. Cuidado que tiene el camión. Por ahí. Coge, coge el camión. Vamos de vuelta a coger el camión antes que se lo lleven. Sí, Estoy aquí. Sí, sí, voy a, voy a coger el blindado y nos vamos. Vamos está el camión? Sí, no voy. ¡Pero tú vas a escapar de toda cara, macho! Que iba a Es que, que? iba si el tío, no, pero iba sí. no, no, no, no, el tío sin arma. No, no. Está escondido por aquí en algún lado o lo que sea. Porque sí, no es que es. A coger las se ha quedado una bala, que Se ha quedado una puta bala. La radiación y hubiera que le una una turbidora y todo. A ver, nada. Y rápido, y rápido. Sí. Más tu sin placa puta, mierda. ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ahí! UAV en posición. ¡Reconocimiento aquí! ¡Toma! ¡Toma, más placas eh aquí dino 4 aquí tengo aquí! de cámara, aquí! ¡De forma! ¿Está formada qué placa? ¡Coño! V sin combustible. ¡Bum! Volvemos a la base. Sino en el punto de extracción. Daos mucha prisa. Es pero... que, que, que iba sin las armas, ¿no? había tirado las arma y el tío había ido corriendo por estar de, de correr más O sea, y aún así pegándole tiros y todo Y le tiré una, una aturdidora y todo y nada O sea, le tiré a la aturdidora, salía por él, le pegué una ráfaga, se escapó por una ventana Lo que no sé cómo como se ha escapar Tío, se quedó atrás de algo, no sabes. <risa> Adentro, ¿Qué? adentro de un armario oh, puta. Ah, estoy grabando Qué bueno, salió una buena No, partida. no, no La